Perfecto, nosotros le vamos a dar la bienvenida a Maximiliano Viale, que es meteorólogo del Instituto Argentino de Nibología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y Anigla Conicet, bienvenido, gracias por estar con nosotras. Hola, ¿qué tal chico? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Es así esto de que la primavera llegara fresca, eh, avisoraba que después se nos viene un calor intenso? No fui yo, eh, fue el Tano Robles, no me hago cargo. Bueno, sí, se, se ha dado eh, así, este, justo, justo el, el día que empezaba la primavera, tuvimos ahí el pasaje de un, un enfriamiento sobre todo a niveles medios de la atmósfera, que generó puntualmente ese día y el 22 mucho frío. ¿Pero, ah, frío ¿pero tenía algún significado eso o una casualidad y nada más, algo pasajero? No, no, es algo casual nomás, es ¿eh? ah. una casualidad es la, la variabilidad propia de la atmósfera que puede que puede que no no, no, no reconoce calendario no le importa si es 21 de septiembre claro justo. lo que nos claro. importa acá es saber quién es la niña ahora en la Argentina que se relaciona ¿no? que se relaciona con con el clima con la primavera bueno en la niña es, es un fenómeno acoplado del océano y la atmósfera y es, es, es el opuesto al niño. La niña y el niño son parte del mismo fenómeno, pero en diferentes fases. Uh -huh. La niña es cuando las aguas del, del Pacífico, cerca de, en el Ecuador, en las latitudes ecuatoriales, cerca de Sudamérica, están más frías de lo normal. En cambio, el niño es al revés. Las aguas del, del océano están más calientes de lo normal. Uh -huh. Ese calentamiento después del océano eh, interactúa con la atmósfera y empieza a generar alteraciones en la atmósfera Y eh, en escalas que va alrededor de todo el globo Claro. Diferente partes del globo depende del impacto que les pueda generar. Viene re bien la explicación de, del fenómeno, porque se está hablando del de triple efecto de la niña que va a generar en distintos puntos del país, entre ellos Mendoza, una primavera muy calurosa, una sequía prolongadísima. Exacto, exacto. Bueno, sí. Este, esta temporada se ha dado que, que se ha repetido tres, entre, durante tres años consecutivos uh -huh. el, el fenómeno de la niña. Uh -huh. Es decir, que las temperaturas del agua del océano están más frías de lo normal y un poco el impacto eh, es, eh, en nuestra zona es generar eh, menores lluvias, periodos de sequía. Uh -huh. Y eso en general es lo que ha venido dominando en, este, en, estos, en estos últimos tres años y bueno, y ahora. Está acentuado porque ya está como acumulado de, en el tiempo. Y lo importante, un poco también a remarcar que los efectos son más eh, notorios, más acentuados en el este del país, más mm. que en el, en el oeste del país. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, menos mal, zafamos. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, eh, eh, es... Tiene que ver un poco, nosotros nos llega mucho noticia, influenciado por, por, por las la circunstancias del este y del centro-oeste del país, que su forma de vida, sobre todo la agricultura, es a través de las lluvias que caen sí. del cielo. Eh, y en cierta medida eso lo hemos estado sintiendo este invierno y, y deberíamos seguir sintiendo nosotros también. Pero acá lo importante también a remarcar es que en Mendoza, eh, a diferencia de la pampa húmeda, no vivimos de nuestra agricultura de lo que cae el cielo es más si, si puede haber menos si puede haber menos mejor quizás porque en general son problemáticas son generan pueden generar granizo entonces eh, relativamente que sea un periodo de, de primavera relativamente exento, no tiene el mismo impacto que el que tiene en la pampa húmeda uh -huh. claro uh -huh. ¿Y, y este este fenómeno maximiliano por qué se produce y se produce eh, por justamente el, el, el enfriamiento de, del océano y uh -huh. eso eso es como un, como un como una especie de, de, de motor a la atmósfera para, para generar ciertos patrones de, de circulación atmosférica que favorecen favorecen, favorecen que no llueve general uh -huh. uh -huh. el, el, el, el patrón clásico que genera es que eh, en nuestra zona dominan centros de alta presión que son los que generan periodos de. son, son los que no generan lluvia. Uh -huh. Uh -huh. Decías recién, Maximiliano, que eh, esta sequía, digamos, no nos pegaría tan fuerte como a la pampa, eh, pero, pero de todas maneras no es positivo, digo. Eh, el pronóstico de sequía y además de una primavera muy calurosa puede perjudicar incluso nuestra producción, además de los mendocinos y las mendocinas. Sí, bueno, eso puede ser un poco discutible, porque si yo te pongo un contraejemplo, si, si yo tengo una condición de que favorezca más formación de lluvias y tormentas y, y, y en conclusión de, de a fin de temporada yo tengo más tormentas graniceras que le hicieron mucho más daño claro. que el que pueda llegar a ser la sequía, eh... Es como, un, es como un balance que lo vamos a ver a, a fin por ahí de la temporada del verano, que es cuando se cosecha la uva y los cultivos acá en, en la región En realidad, supuesto, si en realidad sí. lo que hubiésemos necesitado es nieve. Claro, exacto, exacto. Sí, lo que más nosotros necesitamos es que nieve en la montaña, y entonces eso después nosotros irrigamos y distribuimos claro. el agua. Por supuesto que si sí, vamos a tener más calor y más sequía que vamos a necesitar más agua para regar y ahí sí puede ser puede ser un <risa> efecto negativo. Claro. Bueno, en conclusión, aprovechar estos poquitos días que nos queda de septiembre que prometen estar un poquito más fresquitos y empezar a prepararnos ya para tener un veranito, bueno, bastante, bastante heavy, ¿o no? Sí, lo que pareciera ser que se tiene como más eh, certeza de hacer más calor va a ser ahora en la primavera. Porque ah, ¿ahora? Ocuro, en el... Sí, sí, Ajá. hasta el fin de año. Uh -huh. eh, ese sería el patrón que favorecería eh, el fenómeno de la niña. Así que, sí, bueno, a prepararse en realidad, eh, es una combinación de contribuciones. Eh, es una combinación del efecto ahora de la niña y del cambio climático que viene, se, viene, viene acentuándose año tras año. Entonces, como que los dos fenómenos en atmosférico contribuyen a que haga un poco más de calor de, de lo normal. Excelente, Maximiliano. Muchísimas gracias. No, de nada. De nada y un saludo a todos.